Compañeras y compañeros del Partido Comunista de España, en nombre del pueblo saharaui y del Frente Polisario, agradezco la postura tradicional e inmovible del Partido Comunista de España y su compromiso con la lucha del pueblo saharaui hacia su independencia nacional bajo el liderazgo de su único y legítimo representante, el Frente Polisario. La República Árabe Saharaui Democrática y su pueblo, Nunca olvidarán el compromiso del Partido Comunista de España y su acompañamiento al pueblo saharaui en el largo y complicado camino hacia la independencia y la soberanía y su dignidad que habéis demostrado en todas las ocasiones. Por último, felicito al Partido Comunista de España y su militancia por vuestras fiestas, que son la mejor expresión de ese compromiso de solidaridad, defensa de los derechos humanos en todos los, rincon en todos los rincones del mundo. Desde aquí les enviamos un fraternal y caruloso saludo y les deseamos éxitos y seguimos juntos en la lucha por nuestra libertad e independencia, viva la solidaridad entre los pueblos.